Branding es gestionar la marca. Desde que pensamos en un nombre, diseñamos un logotipo y dotamos a esa marca de una serie de atributos hasta que lo hacemos público y esa marca pasa a ser parte de eh, las vivencias de nuestros clientes, todo eso es lo que en el mundo anglosajón se llama branding. Es importante gestionar la marca porque es importante gestionar aquello que nos hace diferentes a nuestra competencia. La marca es lo que nos diferencia, lo que diferencia a nuestros productos, nuestros servicios de los productos o servicios que hacen nuestros competidores. La marca es lo que se representa en la mente de nuestros clientes cuando van a tomar una decisión de compra en el lineal de un supermercado. Es lo que les permite eh, decidir si cogen un producto u otro, y por lo tanto gestionar esto es vital para la supervivencia, para la gestión de la empresa. Podemos gestionar la marca a través de las herramientas que tenemos, como son la comunicación corporativa, la publicidad, el marketing, las relaciones públicas, pero es fundamental, antes de llevar a cabo todas estas eh, acciones, tener un diseño de marca adecuado, apropiado para lo que queremos vender o lo que queremos transmitir a nuestro cliente. Y no me refiero a tener un logotipo más o menos atractivo con unos colores brillantes y un tipo de letra moderno, eh, que eso es importante, pero me refiero básicamente a que la marca hay que diseñarla en función de las necesidades que tiene nuestro producto o de las necesidades que tiene nuestra empresa. Tener una imagen coherente con una marca coherente con lo que hacemos, con lo que producimos, con los servicios que prestamos, es fundamental para el éxito de la empresa.